Hola, yo me llamo Adán y hoy os voy a exponer mi trabajo de autopsia tecnológica. Lo que voy a hacer hoy va a ser eh, explicaros las partes de, de un taladro y sus mecanismos. Bueno, ahora voy a proceder a enseñaros las partes del taladro. Bueno, primero, esto es el interruptor. Y en el interruptor está el gatillo, que es lo, lo que hace que se accione la herramienta. Seguido del interruptor están los carbones. Cuando el motor gira, va haciendo contacto con los carbones y eso hace que, que se genere la chispa y hace que se caliente la herramienta. Eh, los taladros de hoy en día ya no llevan carbones. Bueno, seguido de los carbones está el motor. Luego el ventilador... Luego el eje y luego el engranaje. Y obviamente luego la punta del taladro, que es la que hace el movimiento. Eh, bueno, eh, todas estas partes que acabo de nombrar son las que forman el mecanismo, que hace que funcione la punta. Bueno, y el mecanismo es el siguiente. Cuando gira el motor, hace que gire el ventilador y el eje. Y el eje hace que gire el engranaje. Y el engranaje es el que le da el movimiento a la punta, de esta manera. Aquí se ve claramente como por aquí eh, gira el motor, pasa por el, por el ventilador, por el eje y luego por el engranaje. Y ahí se ve como el engranaje le da el movimiento a, a la punta. Y estas son las partes... De, de un taladro y su mecanismo interior. Aquí, mi explicación de mi trabajo de autopsia tecnológica, en, en el que he explicado pues, las partes y cada función de cada parte del taladro y, y su mecanismo. Eh, bueno, también quería decir que he elegido el taladro porque era el único que tenía por casa para hacer el trabajo de tecnología y también porque he mirado vídeos en YouTube en los que me he informado bastante bien. Eh, he buscado la información de cada parte, de cómo funcionaba y todo para explicarlo en este vídeo. Espero que os haya gustado y adiós.